Estaba acá en otro vlog de Sauce sin Sauce. Porque Sauce... Ni no. Vlog no. no. número completa acá Sauce. Hey guys. Hey guys. Lunes 1 de octubre. Me encanta cuando los meses empiezan el lunes. Son las 2 de la tarde. Me vine a almorzar a la casa porque... Porque no... Eh. La verdad es que se, se me queda el almuerzo acá. Y para no sentarme con otras cosas, me vine a almorzar acá y a ver un rato a la que ya suficiente. Así que aproveché de ordenar un poquito, disfrutar el almuerzo. Ah, que era arroz integral con brócoli y pollo al plancha. Todo muy sano. Hoy día vi un artículo sobre cómo eh, el video vertical está agarrando fuerza en las redes sociales. Es como una herejía para los que hacemos videos, grabar en formato vertical pero está ganando tracción porque tiene ciertas ventajas así que estoy como dándole vuelta a eso si es que paso este blog a, a vertical o no este es el blog T-146, un blog de 11. y ahora me tengo que volver pega ¿sí? pues a pegar porque porque quiero que trabajar estaba pensando también empezar a bloquear con la GoPro estoy seguro del sonido No estoy seguro ¿Por qué está tan oscuro Youtube no me da la estadística de cuántos de ustedes ven este blog en desktop o en mobile o en volada en alguna tele Sí, por favor comenten abajo ¿Me ven en el celular o en Necesito saberlo. Por favor, ayúdame. Martes 2 de octubre. Estoy de nuevo en la casa a la hora del almuerzo porque se me quedó el almuerzo de nuevo. Siento que es una muy, pero muy buena práctica para hacer. Me permite hacer bicicleta, me permite estar en la casa ver un ratito de tele ¿eh? y eso sigamos ya eh, tengo, ah, quería contarles que tengo a la venta el thunder de Fossil smartwatch de Fossil con el Underwear incluido, lo quiero cambiar porque ya tengo la pesa Huawei y tengo el teléfono Huawei y en verdad quisiera tener un um, algo más Huawei, un um, smartwatch de Huawei así que lo estoy vendiendo, a 150 lucas, puta igual está usado así que podemos conversar el precio viene con dos correas y viene con el cargador y, y con la última actualización mejoró cada letra el sistema operativo así que avisa si alguien le llama voy a vender la Polaroid Cube porque bueno ahora tengo la GoPro, pero esta versión de la Cube eh, tiene Wi-Fi y... puta... Um, ¿qué más? tiene diferentes modos de video, tiene para fotos y viene con el con el adaptador para los eh, accesorios para GoPro igual voy a serle sincero, esta, esta cámara funciona muy bien en el día saca muy buenas fotos y hace muy buenos videos en el día pero en la noche no tanto, pero mira, es chiquitita, puta pasapiola y tiene el imán de acá abajo donde tú lo puedes dejar y pues no temer a que se caiga. Por lo mismo creo que la voy a vender en 70, tiene súper poco uso en realidad chiquillos, pero también está conversable, me avisan si les interesa. Así que eso, mientras voy a ordenar un poquito más porque está muy desordenado, por lo cual es un tiempo perfecto para ver las preguntas que... Un árbol Vale, Andrea pregunta ¿Por qué yo con la caro Somos tan iguales? Eh, como que tenemos Sí, como que somos de la misma Tal vez por algo nos gustamos Y me desea mucha suerte Desde el lado donde eh, Existen las grasas y las camiones rojas Gracias Palesca por recordarme Que no estoy en ese lado Catapadilla me pregunta ¿Qué tal tengo los niveles de fuerza voluntad para no comer carnes rojas? Hasta enero. Y me pregunta si haré excepciones. Soy de las personas que cree que los extremos siempre son malos, entonces no... Si es nada es un extremo muy extremo y si es mucho es un extremo muy mucho. Me daré mis licencias en épocas especiales. En estos tres meses se va a venir el año nuevo y se va a venir eh, la Navidad. Entonces como que pucha. ¿Cómo no brindar? en año nuevo como no será rico en navidad como sé que soy, soy poco disciplinado tengo al menos un comodín a la semana de una de comer carne pero no porque lo tenga lo tengo que usar así que por lo demás es estar lo más cercano a la nada para nada nivelar esta cosa siento que es algo para mí ha sido muy muy difícil además de eso eh, estoy cero alcohol pero tengo un comodín de una copa de vino y tengo un comodín de una michelada esta semana ya usé el comodín de la copa de vino pero aún no ocupo el de la michelada y mucho saludar a la gente que me comentó a Gabriel a Magox la cara se rió mucho con tu talla del Jimmy que para mí es simplemente Jimmy a la Majo Morales a la Ivette Puma más, a Sebastián Valle y a todos los que me dejan comentarios siempre en los vlogs. Recuerden... Recuerden responderme si ustedes me prefieren ver en, en dispositivos móviles, así, o si me ven en el escritorio, o... ¿Cuántos de ustedes me ven en sus teles? Es un buen trabajo para la U, sí, eso. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Bueno, eso sería, ahora tengo que volver a la pega, porque tampoco tan barza. <ríe> <ríe> bueno y así termina otro día de pega. Hubo pocas preguntas en el pago ¿eh? Y bueno, no van a salir miércoles porque hoy día tengo cosas que hacer hoy día conozco a mi suegra oh. tú no veis milong cierto vale. rara vez y cuando lo habéis visto el, el, el otro. en ambas en ambas, plataformas. en ambas plataformas perfecto no me ayudaste en nada a no me ayudaste en nada.